Muy buenas, chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy vamos a preguntar cositas a, a la gente de aquí por la calle, y a lo mejor regalamos una Mystery Box, así que acompañadnos y a ver qué tal. Y darle a like al vídeo y comentar para muchas más cosas. Te he pillado, tío. ¿Otra vez? ¿Otra vez sin darle like al vídeo? Sin comentar, sin compartir. De verdad, tío. Y encima tienes las membresías. ¿Vos? ¿Big Boss y Final Boss Project? ¿O qué esperas? Venga, por la salud mental, dale like y comenta. Estamos con Ingrid... Ingrid... ¿Qué le dirías a alguien, pues, si tuvieras 10 años más? Qué cosa. Eh, bueno, a mí yo de 10 años le diría que siguiera haciendo deporte, porque pienso que el deporte es una buena vía de escape. Y nada, es pues que siguiera teniendo una rutina que es muy importante para, para... No tiene toda la razón del mundo, porque una rutina es súper importante para las personas que tienen enfermedades mentales. Y no solo eso, ¿quién te ha inculcado el deporte a ti? Ingrid. Bueno, sobre todo mis padres, mis pa bueno, sobre mi madre lleva haciendo deporte toda la vida y mi padre también y desde pequeños siempre nos han inculcado de tener una rutina eh, y eso de, que, de no faltar a, al deporte sobre todo. O sea, qué dirías que tu referente tienes algún referente así que digas, hostia, esta persona a mí me inspira mucha fuerza para hacer cosas. Bueno, sí, mi madre porque siempre nos ha inculcado estos estos valores de seguir la rutina. Pues Ingrid ha ganado la superpulsora de la salud mental, ¿vale? Puedes poner, bueno. pero que sepas que ti. Vale, es para concienciar y muchas gracias por participar. ¿Qué diría alguien joven para que disfrutara de su.? Es que aprovechar al presente cada segundo es lo más importante. El pasado es pedagogía y el futuro tiene que ser esperado. Pero hay que vivir el presente con intensidad. Muy buena frase. Pues nada, no le molestemos esos. Eso es ¿Mm? Esto es una pulsera de la clásico mental, ¿de acuerdo? Que estamos haciendo. Bueno. Y se la doy a usted, ¿vale? Se la puede quedar luego, no, se la puede quitar. Se la pongo así ¿no? encima, ¿vale? Y muchas gracias por compartir la salud mental. Bueno, alfa, que tenga buen día. ¿A ah, usted sí. le daréis una persona que pueda estarlo pasando mal o se si pueda salir solo. Que aunque sus cosas interiores negativas que digan que está solo y que no puede contar con nadie, que haga el esfuerzo, que haga el ultra esfuerzo de hablar con la gente, Está solo, de verdad, plan, si no tiene a nadie con quien apoyarse, que, pues que un profesional o sus padres. Sí. O... Y como figura, como figura, recurrir a los padres, vale. eh, que, que, a ti, por ejemplo, ¿cuál es tu referente? Mis hermanos O sea, cuidas de tus hermanos. Sí. Yo también, de mis hermanas y sobre todo amigos. Vale, perfecto. Nada más. Esto es para vosotras, es para concienciar, ¿de acuerdo? Si las queréis, las ah, presentes, yo si no pues, <risa> si os las doy, son del proyecto, ¿de acuerdo? Pues, ahora las estamos dando. Y nada, que muchas gracias, Víctor, por el ejemplo con vosotros, la gente se conciencia y nosotros también. Gracias. Vale. Y la última pregunta, ¿de quién has aprendido todas estas cosas? ¿De quién he aprendido? A disfrutar de estas cosas. Por ejemplo, yo de mi padre he aprendido a ser restaurante a no meterme nunca... Cosas, yo creo que de mi familia también y sobre todo de mi padre. Uh... Hacer cosas de esto que me, que me hagan tener en la, en la cabeza ocupada en la... Pues nada, simplemente quedamos la bolsita, la, de la que da, si te damos la coxera, te la quieres quedar, si quieres por ti mismo Y eh, es una coxera verde porque el verde es el verde. Muchas gracias. Lo vale. agradezco muchísimo. gracias. Muchos amores. ¿Eh? Cuando has estado mal, ¿qué te ha ayudado a ti a estar? ¿Qué, qué cosas te han ayudado a ti a estar mejor, a estar de mejor? Vale, a mí, sobre todo, mi círculo cercano, mis amigos. Diares. ¿Y alguno de ellos dirías ese es mi referente porque hace algo concreto? Sí, mi madre sobre todo. Ya, ya, nos han, han contestado bastante los... las sí. madres, ¿eh? Mira, padre, sí. la ¿Qué, vos te vos ¿Qué consejo de tu madre transmitirías a los espectadores? Bueno, que, que no vale la pena enfadarse en ese momento, ni que estar mal y que, que se los adelante. Muy bien, pues sí. nada, simplemente te este consejo. Vale. Para la salud mental. Perfecto. Pues, vale, simplemente para que sepas que... Vamos a empezar a repartir. Vale. Y que la salud mental tiene que ser un que todos, que todos tenemos que colaborar. Vale. Gracias. Pues que siga sigan adelante. Siempre. No me importa lo que arriba de la gente, lo que lo desafíen. Pues que sigan no más Yo tengo este refresco. Me llama David, ¿vale? Él tiene autismo. Autismo, mira. Ah. Pues yo quiero regalarte esto. Vale. Gracias. De acuerdo. Vale. Quiero que lo abras un momento, y si puedes. En él hay un videojuego que lo puedes vender si quieres. Vale. Y hay una pulsera y un mensaje. Vale. ¿De acuerdo? Y este videojuego es de mi colección de hace 20 años Tiene más de 20 años este videojuego vale. Es un juego muy bonito ¿Vale? Y nada, vale. simplemente quería decirte que Juntos somos mejores bueno. Venga, gracia. Gracias Adiós Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Como la trucha al trucho Y recordar ser felices Porque la vida puede ser maravillosa Un abrazo Y hasta, y hasta la, la próxima, próxima. <risa> Eh, espera El corazón, el corazón <risa> Cómo me gusta el corazón, ay dame no, el corazón. <risa>